micrófono bien? ¿Las de entradas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Bienvenidos y muchísimas gracias por venir y acompañarnos en este día. Eh, ya podemos anunciarlo de manera definitiva. Eh, esta es la candidatura de Vamos Granada a las elecciones municipales de 2019. Yo seré la candidata a la alcaldía y este es mi equipo de gobierno. Hoy eh, serán ellos quienes, quienes hablen. Yo voy a dar brevemente eh, bueno, los resultados. Ha habido un 93% de apoyo de los escritos de Vamos Granada. La lista eh, que propusimos como tal equipo de gobierno eh, es la siguiente. Eh, yo como candidata a la alcaldía y a partir de ahí Maite Olaya, Antonio de Aponte Codina, Leticia García Panal, eh, Cecilio Sánchezita, Araceli Lórez Torres, Manuel Merino, Nicolina Dimitrov, Romualdo Benítez y Lola Ruiz. Eh, mmm, Bien, desde 2015 eh, que nos constituimos como un proyecto eh, que tomara las decisiones desde Granada y para Granada y con un compromiso inquebrantable con la lucha contra la corrupción, hemos hecho un camino largo y nada fácil en el que nos hemos mantenido en esos principios y hemos visto en Vamos Granada actuar desde primera línea a, a la vieja política, tanto afuera como también adentro de vamos granada eso lo hemos afrontado con eh, los métodos que desde el principio planteamos que eran lo que necesitaba la ciudadanía y lo que necesita eh, granada y también este país que es la participación la transparencia y el poner en el centro eh, a las personas el bienestar de las personas y la calidad de vida eh, no ha sido nada fácil, como, como todos sabéis, sobre todo porque nos hemos mantenido en, en ese compromiso que decimos inquebrantable contra la corrupción. Eh, alrededor, a día de hoy, vemos todavía un panorama eh, desolador. Eh, vemos que el PSOE no ha traído el cambio que dijo que traía en un momento, además, tan eh, tan necesario, no tan decisivo para Granada, el alcalde. Eh, dimitió porque fue detenido él y la concejal de urbanismo, la ex concejal de urbanismo. Eh, el soe después de eso, pues parece que ha tirado la toalla antes de cogerla, ha dejado pasar un mandato en blanco, han sido cómplices por omisión, lo decimos claramente, y, y además han, han tenido junto con el Partido Popular, han tratado de boicotear nuestro trabajo precisamente porque hemos sido nosotros quienes eh, si hemos... Eh, hecho esa lucha contra la corrupción inquebrantable... ...llevando a los juzgados eh, los casos que, que iban apareciendo... ...y que estaban además a la vista de todo el mundo. Mm, nosotros iniciamos una nueva etapa. Vamos a seguir poniendo propuestas sobre la mesa... ...haciendo el trabajo institucional en este tiempo que, que queda. Propuestas mm, de aplicación inmediata, pero ante el panorama... Eh, político que, que vemos, eh, vemos que nuestra tarea es la que hoy comenzamos, esa de ofrecer un equipo de gobierno para Granada. Esto es un proyecto abierto en cuanto, a, en cuanto a propuestas y también en cuanto a personas, todas aquellas personas, grupos colectivos que quieran trabajar para una Granada con calidad de vida para todos, la Granada que merecemos y en que se tomen las decisiones Aquí, desde aquí y para Granada, sin, eh, mmm, sin condicionantes de partidos cuyas decisiones se toman en Sevilla o en Madrid, mmm, serán bienvenidos a este proyecto. En este proyecto el principio es una persona, un voto y trabajar por Granada y para Granada. Sabemos que tenemos un gran reto por delante porque vamos sin el paraguas de fuerzas políticas nacionales. Pero sabemos también que es lo que es lo que necesita Granada y es cómo podremos construir una alternativa verdadera eh, para la Granada que queremos y que y que todos merecemos. Eh, sin más, yo voy a darle la palabra a Maite Olaya y sucesivamente al resto del equipo de Gobierno que hoy presentamos. Bueno, a nivel político, como, como ya ha apuntado Marta, al ser un partido exclusivamente municipal no tenemos ningún otro al que, al que responder, lo cual nos libera ¿no? a otros niveles. Y por tanto, nuestros intereses nunca se distraerán de los propios de, de nuestra ciudad y de las personas que habitamos la ciudad. Estamos convencidas de poner encima de la mesa un modelo de ciudad prácticamente, eh, al 100%, eh, donde prácticamente el 100% de la población se va a sentir representada. Creemos que cualquier persona, por muy conservadora o progresista que sea, va a compartir el modelo de ciudad que perseguimos y por el cual venimos luchando ya. Una ciudad donde sus representantes no tengan prebendas ni privilegios, donde no haya corrupción, como, como ya se ha dicho, donde sus cuentas sus estén al alcance de todas y todos en total transparencia. En el día de hoy asistimos a los supuestos nuevos presupuestos, donde eh, por mucho que analices hay, a partir de, una, de cierto grado de, de detalle ya no puedes saber más y por mucho que preguntes no te dan información y no está colgado en ninguna, en ninguna web. Eh, donde se dé el mejor servicio público posible sin despilfarros, pero garantizando cuando esto se haga a través de los contratos con empresas los derechos laborales, sociales y de igualdad de las personas contratadas por las mismas y que las empresas contribuyan a la sostenibilidad medioambiental. Una ciudad sostenible, económica, ecológica, eh, tercera capital más contaminada de España, tras Madrid y Barcelona, como ya sabéis, y turísticamente. Turismo sí, pero racional y sostenible. Es necesario que tanto quienes habitamos la ciudad como quienes la visitan la respetemos, la cuidemos y la disfrutemos en la misma medida. Donde haya empleo de calidad. A día de hoy eh, estamos en la cola de, de España, como ya sabéis, de las rentas per cápita más bajas y de Andalucía, por ende donde se promueva no solo la universidad y dicho turismo, que, lo, que son y deben seguir siendo motores económicos y sociales de la ciudad, sino también otras formas productivas, como la creciente investigación y más demás. Y sí, pudiendo llegar a ser una ciudad de referencia y, por tanto, un atractivo para empresas de este sector, agricultura de proximidad, que redunden un consumo mayor de productos locales y de comarca, barra provincia, etcétera. Apostamos por un modelo de ciudad más amplia, empezando por la reducción de residuos de todo tipo, para el cual proponemos un plan que estimule tanto a la ciudadanía como al comercio local en este sentido. También una ciudad referente en la salud y los cuidados de las personas. La gente ha demostrado que está dispuesta a movilizarse por una sanidad pública y de calidad, que además de tener centros hospitalarios de referencia, debe bajar a los, debe bajar a los barrios y distritos en centros de salud eh, y ambulatorios adecuados y clave para la atención primaria. Una Granada, en resumen, que apueste por la cultura como instrumento democratizador y como fuente de riqueza, que garantice los derechos sociales de las personas, que garantice el derecho de acceso a la vivienda, que recupere la vida de barrio y que a la vez facilite la movilidad de forma que potencie la no necesidad de vehículos privados para tener calidad de vida. Eso es una ciudad, entendemos… Eh, deseable para, para vivir y creo que aquí todo el mundo estará de acuerdo en que sería deseable que Granada fuese así. Una ciudad más verde que además garantice el bienestar social, ni más ni menos. Y todo ello apostando a su vez por una ciudad energéticamente eficiente, empezando por las propias instalaciones municipales. Y ahora doy paso a mis compañeras y compañeros para que hablen de, de sus sí. respectivas áreas. Sí, lo, ya me ser? Ser? exactamente como... Bien, pues buenos días a todas y todos. Yo me llamo Cecilio Sánchez y me postulo en, este, en esta candidatura Me postulo para el área económica del Ayuntamiento de Granada. Digamos que en esta legislatura hemos tenido dos partes bien diferenciadas en cuanto a lo político en términos generales. Vimos cómo cambiaba el equipo de gobierno del Partido Popular al Partido Socialista por razones que todos conocemos. Y sin embargo en el área económica no hemos visto ninguna diferencia. Nos encontramos con un alcalde que fue detenido por presunta corrupción y otro alcalde que decía que iba a venir a sanearlo todo, incluyendo hacer un proyecto de ciudad. No se puede hacer un proyecto de ciudad sin presupuesto, eh, a no ser que te valgan los presupuestos y el modelo y el proyecto de ciudad que se tenía anteriormente. Justamente, precisamente hoy, eh, Marta acaba de venir de, de recoger el borrador de presupuestos del, del actual equipo de gobierno, un borrador de presupuestos que se presenta a seis meses de que finalice la legislatura, ...cuando los tres años anteriores han estado propagando ...el de su principal adversario político, según dicen ellos... ...aunque las políticas económicas que realicen... ...sean exactamente las mismas. Nosotros como fuerza política responsable... ...que quiere lo mejor para la ciudad... ...cogeremos ese borrador de presupuesto y lo estudiaremos... ...y naturalmente lo valoraremos en función del contenido... ...que, que tenga ese documento y no en función de otras cosas. Si es verdad que somos bastante pesimistas por el contenido... ...en cuanto a la legislatura... ...todo lo que ha ido ocurriendo somos bastante pesimistas... ...sobre el contenido de ese, de ese borrador... ...no creemos que ese borrador vaya... Al meollo de la cuestión en cuanto al tema económico de esta ciudad, una ciudad que recordemos que el Partido Popular dejó en absoluta ruina, que además el equipo actual, el señor Baldomero Oliver y el Partido Socialista, ha estado recordando mes tras mes amenazando con la intervención, diciendo que esto no se podía hacer por la intervención, que cuidado que venían los hombres de negro, ha sido una amenaza constante en nuestra ciudad. Y ahora parece que quieren presentar el presupuesto. Esperemos que no sea con fines los sino con fines de verdad de presentar algo diferente para la ciudad. ¿no? Ya digo que somos pesimistas en cuanto que a lo largo de la legislatura el equipo de gobierno actual, al igual que el anterior, se ha negado a cometer reformas donde de verdad estaba el dinero en esta ciudad. El dinero en esta ciudad se nos va en los grandes contratos con empresas municipales que tienen un absoluto monopolio para la gestión de servicios básicos esenciales con unos, unas cláusulas absolutamente leoninas que serían impensables para cualquier empresa privada, pero que el ayuntamiento otorga sin ningún pudor y además con el desconocimiento total de la ciudadanía. El dinero está en los casos de corrupción o de supuesta corrupción, eh, en la venta del patrimonio público, en la cual ahí nos hacen las cuentas del el dineral que se nos escapa como un sumidero eh, en contra de los ciudadanos. Sin embargo, el, al actual el equipo de gobierno del alcalde le gusta poner el foco, la, la atención en el IBI y en el 1% del IBI. A nivel macroeconómico, esos números no significan nada en comparación con los demás datos que estaba dando yo, que es donde de verdad está el dinero y donde de verdad se tienen que acometer reformas si lo que queremos hacer es un proyecto de presupuesto y un proyecto de ciudad diferente y alternativo a lo que Partido Popular, Partido Socialista y por lo que vemos las otras fuerzas políticas nos ofrecen, que es el continuismo, seguir dando patadas para adelante y no buscar nada diferente a lo que se ha estado buscando hasta ahora. En este sentido, desde luego del desde área económica, a la hora de gobernar esta ciudad, la primera medida será elaborar unos presupuestos que enlacen con un proyecto de gobierno. Por supuesto, unos presupuestos que tendrán ser acordados con las demás fuerzas políticas. Eh, no habrá más remedio, pero que sí dejen claro hacia dónde queremos que vaya la granada del futuro. Y bueno, yo con esto ya he terminado y dejo a mi compañera Bueno, yo, yo soy Leticia, soy psicóloga y desde de, prácticamente desde que... Desde que acabé la carrera, tuve, he tenido, soy de esas personas que han tenido la suerte de, de encontrar trabajo de, de sus profesiones casi enseguida. Llevo trabajando en la intervención social, en diferentes ámbitos de los servicios sociales. Y cuando, cuando escuchamos las diferentes propuestas de todos los partidos políticos, seas cuales sean, todos hacen referencia eh, a la calidad de vida, a mejorar el bienestar. Eh, mis compañeras lo, lo han hecho de forma repetida de gestionar recursos y de hacer una ciudad que, que mejore las condiciones de que dan calidad de vida a las personas. Pero luego, la realidad es que cuando empiezan los equipos de gobierno, eh, las concejalías que llevan ese nombre, Bienestar Social, Servicios Sociales, Derechos Sociales, al final quedan relegadas a un segundo o tercer plano, con poco presupuesto y con eh, unas políticas cortoplacistas y... ...y que perpetúan en cierta manera eh, el estigma ¿no? y las condiciones de desigualdad... ...porque no, porque de repente ese enfoque de búsqueda de igualdad y de calidad de vida... ...y de garantizar el bienestar de la ciudadanía se va diluyendo en las necesidades más acuciantes... ¿no? ...la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Creo que desde, desde nuestro punto de vista tenemos que ser conscientes de que todas las personas necesitan mejorar sus condiciones de vida... Y las políticas que perpetúan estas condiciones, que son las que se están haciendo actualmente, eh, nos facilitan que las personas que viven en situaciones de mayor precariedad –y lo estamos viendo ahora con el último informe ¿no? que ha sacado el Ayuntamiento de, de Granada para los planes de, de inclusión de local de zonas desfavorecidas– Hace un reflejo de, de una sociedad eh, granadina en la que en cada barrio hay personas con grandes dificultades a nivel de desempleo, precariedad laboral, problemas de vivienda, problemas de convivencia, violencia de género. Granada es la provincia... Eh, ...andaluza que encabeza... La, ...la lista de mujeres asesinadas... ...por sus parejas o exparejas en, en este año... ...creo que eh, desde nuestro enfoque... ...entendiendo la intervención social... ...los servicios sociales... ...como eh, el sistema que facilita... ...la interacción de las personas... ...con el entorno en el que vive... Eh, ...queremos dar ese, ese giro... ¿no? ...de desarrollar políticas locales... ...que faciliten eh, la, la potenciación... ...de todas las habilidades que tienen... ...cada, cada persona a través de, de, de lo que comentará ahora mi compañero Romu, de facilitar la participación, la inclusión, poner en valor eh, toda la riqueza de, de la ciudadanía granadina de, de, y, de, y de, de forma transversal también, ¿no? Con cada una de las concejalías que vamos a poner, porque si no hay un empleo digno, si no hay una vivienda digna, si no tenemos eh, unas políticas educativas que pongan en valor los recursos culturales, sociales y y educativos que queremos, poco poco vamos a conseguir y poco vamos a, a, a potenciar y, y no vamos a poder sentar las bases para, para de verdad desarrollar estrategias que faciliten de verdad esa mejora de la calidad de vida, entendiendo... Eh, una igualdad en el que todos tenemos que tener derecho a acceder a los mismos recursos, ¿no? desde el concepto no solo de igualdad de oportunidades, sino de, de la igualdad de posición. Es decir, tenemos que partir desde el mismo sitio para poder llegar a, a esa meta que es vivir eh, de forma satisfactoria. Por eso creo que, que podemos hacer un gran, un gran trabajo eh, porque… Eh, eh, tenemos muy interiorizado ese concepto y queremos llevarlo a cabo de, de una manera diferente, poniendo el acento en la, de verdad la calidad de vida de, de, de la gente de, de Granada. Bueno, yo soy Román Benítez eh, y voy a hablar de participación, que es mi campo. En los últimos siete u ocho años pues he estado muy involucrado, muy involucrado en el activismo. Social, en el activismo ecologista, eh, he estado asistiendo a los plenos y en los últimos cuatro años, tres años participando en Mamos Granada, he sido vocal, o todavía lo soy, de Distrito Centro. Mi diagnóstico es que en la actualidad eh, bueno, hay un desapego y hartazgo total de la ciudadanía hacia los, los estamentos públicos. Y de esto se aprovechan los grandes partidos políticos, ¿no?, eh, de esa visión vertical de la participación. Las juntas de distritos son meros trámites donde tratar o, o informar, tratar temas bastante básicos, como, bueno, básicos, como con fácil solución, como puede ser botellón, ruido, basura, etcétera, y no dar espacio ninguno a la inventiva y a la creatividad de propuestas de, de bien común. Yo tengo aquí varias propuestas y la primera es básica, es clara, estar en los barrios. Eh, yo a nuestra concejala de barrio no la he visto por el barrio. Eh, yo creo que gran parte del tiempo de estos concejales de barrio es estar en los barrios, recuperar eh, con mucho trabajo esa confianza que se ha perdido eh, y que va a ser un desafío bastante grande. Apoyar a la asociación de vecinos, eh, son herramientas para que incrementen sus socios y socias y de alguna manera también para que se abran a, a la mayor participación. También ahí hay que, hay que trabajar mucho con ellos porque no están acostumbrados a ese tipo de a procesos asamblearios, etcétera Utilizar los espacios públicos existentes que tenemos en todos los barrios eh, y están totalmente desaprovechados. No hablo solo de edificios, sino también de plazas y, y espacios así para desarrollar procesos participativos. Eh, donde escuchar a la gente y también informar de cómo se están desarrollando las acciones del ayuntamiento en temas concretos, ¿no? en temas que a lo mejor eh, bueno, pues pueden llevar meses de trabajo. ¿no? Eh, es importante que la gente esté informada de ese seguimiento. Eh, incrementar la asistencia a los plenos y las juntas de vecinos, tarea que no va a ser difícil porque en la actualidad… pues no se reúnen más de una veintena de, de ciudadanos en, y ciudadanas en la, en la junta de vecinos y en la, y los plenos y, y estoy siendo bastante, eh, bueno, eh, son números que, que son muy fáciles de, de superar. Hacer de Granada una verdadera Smart City, eh, utilizando plataformas digitales de participación que ya... Eh, de alguna manera están desarrollando en, otro, en otros ayuntamientos, en otros países, ¿no? Y que llevan años de funcionamiento. Y crear la, un puesto de, de trabajo muy bonito que serán los incentivadores de comunidad, ¿no? Gente que esté metido en las la redes sociales de los barrios, agentes sociales, que eh, reactiven la comunidad y que la creen. Y terminar diciendo, eh, personalmente me gustaría convertir las juntas de distrito en mesas redondas de trabajo perdón, donde ciudadanía, eh, asociaciones de vecinos, policía local, técnicos, eh, partidos políticos trabajen pues codo a codo de manera horizontal, no vertical como como ocurre ahora mismo, eh, por el bien común eh, sintiéndose que pueden ser parte del cambio y que sus propuestas van a ser escuchadas, atendidas y respondidas. Y paso palabra. La... Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Araceli Lórez y soy abogada laboralista en esta ciudad desde hace más de 12 años. Mi función dentro de, del proyecto que presenta este equipo será el vigilar y controlar la, los derechos laborales tanto de los trabajadores internos del Ayuntamiento como aquellos trabajadores que estén relacionados po, con, con el Ayuntamiento por medio de sus contratas o contratas, para que no se vuelvan a producir situaciones tan, tan aberrantes como la producida con el despido de los técnicos del Teatro Isabel la Católica o la situación de la ...de la construcción de Santa Adela. Concretamente en el caso de, del Teatro Isabel la Católica ha sido toda una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento consentir durante tantos años una situación ilegal en la contratación de estos trabajadores que se han visto abocados... A, a demandar judicialmente el reconocimiento de sus derechos laborales, que cuanto menos nos traerá a todos los ciudadanos un coste económico que tendremos que afrontar en su momento. En el caso de Santadela ya mmm, pasamos totalmente, incluso violando la ley, ya que se supera el 60% de la ley de, de contratación en sus contratas y, asimismo, la precariedad de los contratos de esos trabajadores los han llevado a abandonar. Una obra que se ha visto paralizada, que traerá como mínimo un perjuicio para los vecinos que verán retrasada la entrega de sus viviendas, así como también traerá las consecuencias económicas para todos los ciudadanos de, de esta ciudad. Nosotros creemos que las instituciones públicas deben ser eh, el referente legal de cualquier actuación en sociedad y si no se respeta la ley mínimamente, en lo más básico, desde una institución pública, no hay moral suficiente ni un escenario decente para solicitar al ciudadano o al empresario que respete una legalidad que ni siquiera desde las instituciones públicas se está respetando. Aparte de, de esta parte de, de, de, mi, de mi función, entraríamos en una segunda parte que, a pesar de que sabemos ...que la, la legislación laboral es, un, es una competencia estatal y autonómica... ...se intentará estudiar y buscar incentivos para la empresa privada... ...para ir mejorando la situación laboral de todos los ciudadanos de esta ciudad... ...y siempre buscando el fomento y la estabilidad laboral dentro de, de Granada. Y le paso la, la palabra al compañero. Buenos días, yo soy Manuel Merino... Eh, y bueno, dentro del, dentro del equipo de gobierno que, que proponemos desde desde vamos Granada, yo sería el responsable de, del área de transición ecológica. Eh, diversos organismos internacionales eh, eh, han, han señalado eh, nichos como los de la genera, como la, la gestión de residuos sólidos urbanos, eh, la energía y eh, y la economía de los cuidados como, como principales nichos de empleo del futuro, eh, que además son obligados, para, para hacer esa transición, a adaptarnos a, a un mundo que está cambiando eh, eh, con el cambio climático, que nos afecta en lo global, pero nos afecta también en, en lo local. Las líneas principales eh, de esta área serían, por una parte, la gestión de residuos. Eh, Granada está a la cola eh, de España y de Europa, eh, a la hora de, de gestionar, de, de, de reutilizar y de reducir eh, estos residuos. Y además, como hemos dicho, no solo nos afecta a nivel medioambiental, eh, que es muy importante, eh, pero también supone eh, un vaciado de recursos económicos eh, y de empleo eh, para nuestra ciudad. Eh, medidas fiscales por parte del Ayuntamiento eh, que ...que premien o que incentiven a los canales cortos de comercialización... ...la reducción eh, de residuos, eh, así como eh, rentabilizar eh, los residuos que, que generamos... Eh, ...aumentando la, la, la recogida, eh, la clasificación y la recogida... Eh, ...y la rentabilización económica de estos residuos. Por otra parte, eh, de hecho, eh, esto lo, lo propusimos como un plan integral de, de residuos... ...ya en el 2016 desde Vamos Granada... Eh, así como un plan municipal de energía. Eh, la factura energética del Ayuntamiento está alrededor de los 7 millones de euros al año. Eh, Granada tiene 3.000 eh, horas de, de sol al año, lo cual nos podría permitir eh, la autosuficiencia energética, eh, nos podría permitir reducir esta factura energética eh, ostensiblemente, eh, pero, además, también afrontar eh, uno de los, un problema que, que es muy palpable en nuestra ciudad, como es la pobreza energética, eh, que sufren muchos ciudadanos y, en particular, eh, los, cortes, los cortes de luz que, que hay en muchas, en muchas zonas de la ciudad. Eh, además, la energía, eh, la producción de energía, la comercialización, y la distribución eh, puede ser un ámbito eh, de una enorme eh, generación de empleo, de empleo de calidad y estable. Eh, como ha comentado antes Maite, habría que empezar por la eficiencia energética, por la reducción del consumo y por la eficiencia de los edificios municipales. Eh, además, eh, proponíamos en, en la moción que presentamos al respecto también eh, hace, hace un par de años eh, la creación de una empresa eh, municipal eh, de producción y comercialización de energía, como ya han hecho otras ciudades. Eh, no, es ninguna, no es ninguna quimera. Eh, tenemos, ejemplos, tenemos ejemplos palpables y reales en, en nuestro propio país. Y, por otra parte, como, como, como una tercera pata, está la calidad del aire. Eh, la calidad, el, eh, ya en 2010 la Unión Europea, eh, nos dio una prórroga a Granada y su área metropolitana de cinco años para que se tomasen medidas contundentes eh, para mejorar la calidad del aire de, de, de, de esta concentración urbana que supone la capital y el área metropolitana eh, que estaba contami estamos contaminados al nivel de ciudades como, o de núcleos como, como Madrid eh, o como Barcelona sin tener eh, la industria ni la actividad económica que tienen estos otros. Eh, todos los informes, todos los estudios señalan al tráfico eh, privado, al vehículo privado como, como responsable de, de esta baja calidad del aire, de esta contaminación que nos afecta eh, directamente a la salud de los ciudadanos eh, y, por lo tanto, las medidas que hay que tomar tienen que ir, entre otras, eh, dirigidas a la reducción del vehículo privado eh, en la ciudad, que tiene que ir a la vez de la mano de, de una apuesta decidida eh, por un transporte público que, que sea eficiente, que sea eficaz y que responda a las necesidades de movilidad de, de la ciudadanía. Estas tres líneas, la reducción de eh, la, la de los eh, residuos sólidos, eh, la de la energía y la de la calidad del aire, eh, además, eh, se complementan con otras propuestas que también hemos hecho ya, como son la de la contaminación lumínica, las de contaminación eh, acústica, la de un plan municipal de arbolado, eh, de arbolado urbano eh, y, eh, eh, y bueno, pues, también una ordenanza que propusimos eh, sobre bienestar eh, animal y convivencia. Eh, Estas son algunas de las líneas fundamentales del área y que además entroncan con la salud, con el empleo, etcétera. Voy a hacer como el demotril, ¿no? Me voy a traer el piano. El piano. <risa> bueno, pues por mi experiencia que al margen de, de lo político... En, en, el en el antiguo Instituto Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Granada y ahora eh, como empresaria autónoma en, en el área de turismo en Granada, eh, pues me dedicaría a, a llevar estas, estas áreas, pero como bien han dicho por aquí, y, y, y lo vais a ver porque hablamos todas y todos de muchos puntos en común, porque lo tenemos muy claro, es, es un concepto total de la ciudad es un concepto total, Evidentemente las responsabilidades habría que compartimentarlas, pero, pero eh, estamos a la vez en, el, en, pues en la misma sintonía ¿no? y por eso eh, también es necesario trabajar de forma absolutamente coordinada. En cuanto a, al empleo, recordamos que el propio PSOE en su momento dijo que recuperaría el INFE, que efectivamente el PP lo quitó de en medio eh, de forma incomprensible, <risa> nadie nos lo esperábamos, supuestamente se ahorraban 300.000 euros. Lo que no se ha dicho, además de lo que costó al ayuntamiento el despido de, de estas personas, de forma, eh, vamos, fuimos a juicio muchas de ellas y efectivamente eh, no, era injustificado y nos tuvo que, que indemnizar, costó más de un millón de euros e indemnizar a, a todas las trabajadoras y trabajadores que, que se expulsó que se, al eliminar el INFE. Pues eh, de lo que no hablaron es de los millones de euros que hemos perdido como ciudad y por tanto con trabajos directos e indirectos, <coughs> recordamos que el objetivo del INFE no es otro que orientación internacional Permisión, inserción y autoempleo, es decir, ayudar a la ciudad, que está, como ya hemos dicho anteriormente en, en varias ocasiones, que somos de las rentas per cápita más bajas de España, el, el, eh, los empleos más inestables, a tiempo parcial, peor remunerados etcétera. En fin, creemos que es necesario, hay dinero, es verdad, que se está recortando, en la Unión Europea ya no somos objetivo número uno, pero aún así hay mucho dinero que se está perdiendo en puestos directos e indirectos de trabajo. Y, y entonces habría que volver a recuperar, no sé si con la misma fórmula, eh, forma, fórmula jurídica, pero desde luego todo ese dinero que llegaba a la ciudad. Hemos sido ejemplo, eh, el INFE, de otras en otras administraciones locales, como por ejemplo Málaga o Jaén, nos han copiado y ellos eh, mantienen esta institución porque efectivamente eh, es muy necesaria para la ciudad. Eh, en temas de empleo, como ya se ha apuntado, hay muchos nichos de empleo por los que Granada puede apostar y entroncamos con el tema del turismo que evidentemente es un motor en Granada desde hace mucho tiempo eh, y eh, no obstante creemos que, que se ha enfocado mal. ¿no? El turismo de masas puede generar monstruos, encima esta nueva forma de digamos, de alojamiento, eh, pues está generando ya problemas, de hecho, en ciudades como, como Barcelona, como Madrid, ya eh, incluso eh, problemas difíciles de, de arreglar, aunque, por ejemplo, ya se hizo una moción muy completa, que a, no nos la aprobaron, por supuesto, y llegaron a decirnos que era un programa electoral, <risa> o sea que, evidentemente, la recuperaremos, y esa es nuestra idea, nuestra idea es, eh, el turismo sí, pero un turismo, que, que se respete la ciudad, que sea un, un turismo sostenible, que genere un empleo digno, porque a día de hoy eh, ya hemos eh, salido supuestamente de una crisis y sin embargo no se está viendo en, en, eh, en el trabajo de las personas que trabajan en hostelería en concreto. Eh, cada vez hay más precariedad, siendo los, uno de los convenios laborales mejores de, de toda Andalucía y de toda España, y, y bueno, no se respeta en absoluto, por mucho que sus representantes eh, digan que sí, no es verdad, lo sabemos todo el mundo y, y y bueno eh, y tendremos que buscar un modelo de ciudad en el que sea compatible el que la gente venga a disfrutar Granada, a respetarla y que las personas que vivimos aquí igualmente eh, bueno, pues disfrutemos de, esa, de ese motor de riqueza, pero evidentemente no es, no es el único recuperaremos, no voy a no voy a decir aquí todas las propuestas, que son muchas, como ya dijeron, un programa electoral, todo lo que proponemos es en turismo, pero igual que nosotros lo tenemos muy claro, lo primero que proponemos en esa, en esa moción, porque también tenemos muy claro que no somos eh, diosas ni dioses para saber exactamente eh, qué, qué está pasando en Granada y hacia dónde debemos de ir, pues un, un análisis objetivo ...de eh, la situación turística en Granada... ...y eh, a partir de ahí una planificación... ...pero ya vamos, ya vamos tarde, ya vamos tarde... Eh, ...tenemos el modelo de, de Barcelona... Que, que deberíamos creo coger. No, no nunca se puede implantar un modelo concreto pero sí eh, tirar por ese por esa línea porque ya, ya vamos tarde y, y bueno pues por ejemplo barcelona ya hay gente que se está que no puede vivir en su ciudad se va al extra radio y creo que, que podría ser irrecuperable si, si no lo hacemos a tiempo bueno hoy no nos han podido acompañar eh, tres de las personas que eh, componen el equipo, Antonio Daponte, Nicolina Dimitrov y Lola Ruiz, por, bueno, por causas personales, por motivos personales. Eh, Antonio Daponte mm, es médico profesor de la Escuela de Salud Pública eh, y se ocuparía precisamente de... ...de ese objetivo, el, el caminar hacia una ciudad saludable, que va más allá de lo que es la atención sanitaria. Por supuesto, eh, las competencias locales no abarcan la cuestión sanitaria, aunque hay mucho que hacer ahí también por apoyar y reforzar la atención primaria. Pero eh, la salud empieza eh, antes de la atención sanitaria y la organización de las ciudades y el cómo son las ciudades tiene una repercusión directa y clarísima en la ciudad. En, en Granada tenemos, además de tener eh, índices muy altos de afección de enfermedades respiratorias y, y también cardíacas, mmm, tenemos una grandísima desigualdad entre barrios, tenemos una diferencia de esperanza media de vida de 10 años entre barrios de, de, de la ciudad. Esto es una barbaridad. Y esto eh, es una cuestión de condiciones de vida eh, en las que influyen muchísimo eso, las condiciones pues, de espacio público, de servicios básicos, de calidad del aire. Entonces, es uno de los objetivos, eh, el objetivo primordial de, de este equipo es avanzar hacia esa ciudad saludable y una ciudad cuidadora. Mm, esto es algo que habitualmente no se aborda en los equipos de, en los equipos de gobierno municipales, no hay concejalías de salud pero es algo que nosotros proponemos, una concejalía de salud pública que estaría absolutamente vinculada a, eh, al urbanismo y a la vivienda, que son factores clave en eso y es algo que, en lo que trabajaríamos Antonio de Aponte y también yo misma. Nicolina Dimitrov eh, abordaría la cuestión de la infancia, que es otro, otro punto importantísimo en, en Granada. En Granada cada vez tenemos una población más envejecida. Eh, es cada vez más difícil, se hace cada vez más difícil el, el criar hijos en hijos y hijas en, en Granada. Eh, hay un abandono de la ciudad a, hacia otros pueblos del área metropolitana y también afuera de afuera también de aquí, a, a otros lugares, porque a, a, la ciudad se hace. Hostil, cada vez más hostil. Una ciudad que tiene un enorme potencial de habitabilidad es cada vez más hostil y en este sentido además tenemos también un enorme potencial con la experiencia de las escuelas municipales infantiles, que es algo que se ha quedado ahí jibarizado como eh, atrofiado en <risa> lleva eh, el proyecto que tenía un enorme potencial a lo largo de 30 años, no solo no ha crecido sino que está siempre como ahogado por, pues, por la cortera de miras y por el recorte y porque parece que es como decía, Leticia García, es como el, es lo que al final queda ahí arrinconado. Eh, eh, también el Ruiz tiene una gran experiencia en este sentido, dirigió el, el patronato durante bastantes años, eh, es otra de las claves de este, de este equipo de gobierno. En definitiva, lo que tenemos ahora mismo es un ayuntamiento debilitado por la corrupción y la ineficacia, eh, es un lastre para la ciudad, en vez de ser un motor, y hay una gran desafección de la población hacia hacia la política municipal. También porque se ha manejado, lo decimos y lo hemos vivido, eh, cada, uno de los que, cada una de las que hemos estado implicadas en, en, digamos, en el trabajo institucional en el ayuntamiento eh, está muy lastrada por los intereses de las políticas a nivel nacional y eso genera una desafección hay eh, falta de disposición a llegar a acuerdos porque se instrumentalizan, digamos, las cuestiones de ciudad en función de otros intereses. Eso lo hemos visto con la sanidad, como el PSOE se ponía de perfil, lo hemos visto con el tren, como el PP se ponía de perfil. Entonces, el reto eh, que tenemos es implicar a, a la ciudadanía de Granada, llevar este proyecto a cada una de las personas de Granada, que este, que este proyecto se conozca, esto es un, va a ser un gran reto para nosotros porque vamos a tener que hacer eh, ese trabajo de manera directa. Es un gran reto eh, porque eso, digamos, puede ser como un obstáculo, una debilidad, pero eh, lo vamos a convertir en fortaleza. Esa va a ser nuestra fortaleza. Eh, el, ese ir llegando a la gente también nos va a permitir escuchar, escuchar muchísimo a la gente y también conseguir que la, ciudad, la ciudadanía de Granada se escuche entre sí. Estamos siempre mirando afuera, tenemos referencias de afuera, desde afuera nos cuentan ¿no? lo que nos pasa y muchas veces realmente no es lo que nos, lo que nos pasa y eh, nuestro reto es conseguir ese, ese escuchar a la gente, ese devolverles este proyecto y también que las personas se puedan escuchar entre sí para que perciban que tienen problemas comunes que, en, que no pueden permitir que se les divida en función de otros intereses y unirnos todos para conseguir esa ciudad saludable, sin precariedad laboral, con empleo suficiente, donde cuidarnos unos a otros y hacer una vida digna y que merezca la pena vivirla. Tenemos un enorme potencial. Hoy arrancamos este proceso. Creo que va a ser muy ilusionante para todos. Bueno, a quienes estáis vamos a desayunar, que además... <risa>